Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy, pero muy buenas tardes. Estamos en vivo aquí a través de la página del diario Última Hora en Facebook, en el marco de diálogos por los 50 años del diario Última Hora, hoy con un invitado especial, Víctor Humare. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Muchísimas muchísima gracias por la invitación y acá estamos para para hablar de lo, que, de lo que sea de fútbol y otras cosas también Sí señor, vamos a hablar un poquito de tu carrera inicialmente estuvimos conversando ya hace rato fuera de aire, pero también obviamente quiero que le cuentes a la gente que nos está siguiendo en Facebook un poquito acerca de tus inicios arrancaste en Olimpia, ¿cómo fue para que vayas en Olimpia? en divisiones formativas Yo tuve en Olimpia a partir de la escuela de fútbol trámite de un amigo en común que teníamos con la familia que me dio la oportunidad para ir y de ahí en adelante empezó, hice todas las inferiores de la escuela de fútbol, precadete, cadete y después tuve ya la suerte de, de ir afuera a, a, a probar suerte, como se dice. Justamente. ¿Cómo se da tu ida al fútbol de Europa, precisamente al Brecha? Y yo juego el Mundial de Sub-17 en, en Trinidad y Tobago. ¿Quién era el entrenador? cuando El eh, profesor Eduardo Villalba. Eduardo Villalba. Eduardo Villalba, eh, sargento. Eh. Sí. Antes era sargento. Ahora vos no le puede <risa> maritar a los jugadores. Sí. Ahora le irrita a los jugadores, de, <risa> te mandan echado, te hacen una denuncia. <risa> Antes no, antes era otra cosa. Sí. Y la verdad que me enseñó mucho, aprendí mucho, me dio una oportunidad grande. Y eso siempre lo llevo en cuenta. ¿Siempre Sagero Central? Sí, sí, Sagero Central, sí. sí. Bueno, hiciste Sagero. un buen mundial y allí saltó la posibilidad de irte al brecha. Saltó la posibilidad porque fue toda una, una vuelta que, del destino, como se dice. Porque esa época fue, creo que en el 2001, cuando caen las torres gemelas. Uh -huh. Ah, y, sí, sí, sí. Y que ningún empresario pudo pasar para ver el mundial y pasó solo uno. Uh -huh el italiano para ir a verle al capitán de la selección sub-17 que no era yo sí. era Rivero ¿Rivero nombres nombre? Eh, eh, no me viene en mente ahora el nombre del capitán Rivero que jugaba en Cerro Cora uh -huh. eh, se llamaba no me viene el nombre pero sí. Rivero a ese era el apuntado para ir a a él se a fueron ver. a verle él se lesiona uh -huh. un día antes del partido el primer partido y quedo yo como capitán uh -huh. y la, gracias a Dios uh -huh. se me dio las cosas hice bien esos tres partidos y ellos vinieron a ver al capitán y justo yo era el capitán y era al capitán. Sí, el, no sabían que hubo allí el cambio. Sí, sí, creo que según ah. yo tuve entendido siempre, no, no es que investigaban tanto. Entonces a él le dio la hora de ir a mirar al capitán. Siempre él me dijo así pues me mantengo siempre en contacto con el señor Mauricio Micheli. Ah, él fue el que se acercó y te dijo, mira, sí. hay una posibilidad de ir al brecha, te gusta. Él me dice una noche cuando estábamos en el hotel después del partido contra Costa Rica, se baja en el hotel, me dice, y la primera pregunta que me hace él me dice si sí, quiero ir a jugar en Europa. Y ahí yo le digo dónde firmamos, cuándo nos vamos. O sea, que esa <risa> sí. impresión creo que a él le quedó muy... Este tiene ganas sí. de irse. Porque muchas veces, si no, tengo que hablar con Fulano, tengo que hablar con así ya le hace dudar, que este no se quede ahí. Sí. Yo creo que en ese momento no tenía otra opción. O sea, que era mi futuro y lo que siempre soñé. Y bueno, ¿y ¿cómo fueron esos primeros años? ¿Llegaste al fútbol de Europa, al Brecha, ¿Con qué te encontraste? ¿Qué cultura, el idioma? Me y, imagino que, bueno, por la edad, 17 años, no llegas a terminar el colegio, por ejemplo. No, no, no. Eh, la verdad que la cosa que siempre digo, siempre cuando me voy a hacer a los jóvenes y a uno de equipo de primera, acá, ahí, en cualquier lado. Lo que, la cosa que más siempre me arrepiento, hasta ahora que soy más grande, y digo que cuando me fui a los 17 años, el club me puso todo, me llevó en una uni universidad para vivir, mm. para estudiar, y yo con la, con la cabeza que teníamos... Duele decirlo, pero generalmente el paraguayo no no aprovecha esas cosas verdad se trata de aprovechar esa otra cosa que al final el estudio es lo fundamental y yo hasta ahora me arrepentí de eso me arrepiento de no haber estudiado que eso sería eh, hasta como te digo, te repito, hasta ahora me duele mucho porque el jugador de fútbol termina pero el hombre sigue todavía la vida sigue y hoy en día hay que estar preparado para muchas cosas bueno, y a partir de ahí, con el idioma, la cultura, empezar a jugar, me imagino, primero en formativa. ¿Y cuando se te da el debut en primera? Yo tuve la posibilidad de, de ir, porque yo era menor de edad, ¿verdad? Cuando yo menores menor de edad no podíamos todavía tener un contrato, ¿verdad? Y yo me fui de Olimpia y me fui en la primavera, que es la reserva. Ahí jugué dos partidos, porque mi pase llegó después, se me habilitó después, después de cumplir los 18. Y para el año siguiente ya me llaman para hacer la pretemporada, en la primera división. Y ahí me encontré con muchas cosas diferentes. Bueno, antes el idioma, que me costó seis meses entender y hablar bien un año. Me ayudó mucho la televisión. Me ayudó muchísimo la televisión. ¿Solo con televisión solo con con había? No, ah. no, solo con televisión. no pusieron eh, la profesora particular, pues imagínate. Sí. No, no, no, no, no, quisimos ir a estudiar en el <risa> colegio. Imagínate, vamos a ir, no. Sí. La, y, y la verdad me ayudó mucho la televisión. Yo, lo que yo veía en la televisión, después llevaba a la práctica y lo que me decían en la práctica, yo transformaba y, y así... Claro. Creo que en seis meses entendí... Eh, entendí la, la palabra... Entendí... Y después de un año ya hablaba, hablaba perfectamente... Porque ya me tocó ir en la primera división... Y ahí en primera división... ¿Con qué jugadores importantes te encontraste? Y yo llevo ahí... Y la pretemporada... Nos encontramos con varios jugadores importantes... Como Roberto Vallo, Guardiola... Luca Toni... Jugadores de renombre en ese momento... Obviamente que en ese año... La, a mí yo siempre digo... Me tocó el calcio italiano... El mejor calcio sí. italiano de, los, de todos los tiempos me tocó a mí. Yo digo que una suerte, pero también era una mala suerte porque tenía que marcarle a ciertos sí. monstruos que no, no le podías parar. Pero la verdad que fue una linda experiencia que me voy a llevar toda la vida y aprendí muchísimo. Sí. Dentro y fuera de la cancha aprendí muchísimo. ¿Y alguno de esos jugadores importantes a los cuales vos enfrentaste y dijiste que, que bien lo marqué, qué bien jugué con este equipo? La verdad recuerdas? que... La verdad que me tocó varios, varios partidos, algunos buenos, algunos malos, porque como te digo, era momento, por ejemplo, vos te encontrabas a la Juventus y le tenía a E, bueno. Nedved, el Camoranesi, toda esa gente de altísimo nivel. al Milan, inzagui Kaká, eh, el Inter, Crespo, Vieri, eh, pues, la Roma, Batistuta. Algunos partidos, obvio que eh, la ventaja sacaba en ellos y algunos partidos también hacíamos bien nosotros. Y al ser extranjero, ¿cómo era la relación con los demás sudamericanos? No sé si con algunos paraguayos llegaste a convivir por allá. Y la verdad que yo la mayor parte de mi, mi estadía ahí estuve con extranjeros también, sobre todo italianos y mm. algunos africanos. Y, y la verdad que yo siempre, siempre traté de imponer respeto de mi país donde me voy. Mm -hmm. O sea, como si se plantara bandera, ¿dónde te va? Hay que hacerte respetar, no faltándole respeto a nadie, pero... Hacerse respetar que vos no bueno, estás ahí, que estás ahí, y eso es uno más de ellos. Bueno, ¿y qué significa para vos el Brecha? Ah, Brecha significa todo para mí futbolísticamente, porque ahí crecí como jugador, crecí como hombre, ahí fui papá, ahí aprendí muchas cosas. ¿Cuántos hijos tuviste allá en Italia? Y dos, tres. Dos, tres hijos. Uno ya tuve acá allá, el último, ah, en el, el cerro. El sí. otro dos sí. prácticamente crecieron allá. Uh -huh. ¿Manejan el italiano sí sí sí tengo mis hijos una nena 18 ya un nene 16. y mi señora la que maneja muy bien perfectamente el italiano ella uh -huh. encima ella siendo ella ni ¿Ella es paraguaya? paraguaya paraguaya paraguaya ni compartía uh -huh. tanto pero la verdad que habla perfectamente italiano eh, ¿no? increíble Qué bueno, ¿eh? Y bueno, hay una posibilidad de volver por allí al brecha, como dejaste muy buena. Y la idea es volver algún día a ver qué podemos hacer, porque por lo que veo acá, y eso ya voy a tirar ya tipo una bomba acá, acá. Uh -huh. el, paraguayo, el paraguayo parece que no se siente en su tierra, o sea, el paraguayo uh -huh. no es paraguayo acá. ¿O sentí que no se le valora al no, no profesional va, no, paraguayo? No, no, no, se le va, no se le respeta en primer lugar, uh -huh. no se le valora y se le usa cuando se necesita algo, eh, están en dificultad un paraguayo. Y después cuando hace bien las cosas, creo que ya se le pone el lado y se le trae a otra persona que puede ser bueno, puede ser malo, pero nosotros mismos, los paraguayos, entre nosotros, no nos ayudamos. Un claro ejemplo de lo que está pasando, lo que pasó con Olimpia ahora, que sí. para mí es totalmente una falta de, de respeto total hacia el profesional que le. Que le dio todo en estos últimos tiempos con muy poco. ¿No te gustó la manera en que lo sacaron a Cáceres? No, no, no, no, no. me gustó, porque un tipo le sacó campeón, le, le hizo Prácticamente le hizo valorar el, el, el equipo con varios juveniles que no venían no, no, no tenían, no sea, no eran tenido en cuenta en ningún momento. Él tuvo la personalidad de ponerle. Hoy en día son titulares indiscutibles con un valor importante de esos jugadores y sacarlo así. La verdad que no, no se entiende. A, a, a nosotros no sabemos lo que pasó adentro. la faceta de entrenador la que te gusta? ¿O sí, deportivo? sí, me gusta. La verdad que me gusta todo lo que sea de fútbol, me gusta. Es uh -huh. lo que puede ayudar. Eh, porque hoy en día, por ejemplo, veo, hay equipos que se van a buscar scouting, traen sí. scouting de otros países. Y vos jugaste 10 años en Europa. Uh -huh. Y vos, no sé qué puede tener más el escalador. Algunos títulos más puede tener que nosotros. o sea, que no, Claro. Eh, hay un cuadradito más ahí. Pero sí. lo que nosotros vivimos dentro de un vestuario, estando 10 años en Europa y 5 años en porteños, yo creo que ese es un. No, no, no hay título que le, le compare tanto a eso. Uh -huh. Actualmente, ¿a qué te dedicas, Víctor? Y ahora estamos, estamos esperando ahí como entrenador, esperando uh -huh. un momento para dirigir intermedia, o, si se nos da la oportunidad para dirigir también en primera, no hay problema, nosotros somos gente de fútbol, vivimos el fútbol y no vamos a tener ningún inconveniente si se nos da una oportunidad. ¿Tenés eh, un cuerpo técnico ya? Sí, compromiso? sí, tenemos sí. Un cuerpo técnico con el profesor Jorge Núñez como uh -huh. en la cabeza, uh -huh. yo como asistente técnico y ahí estamos, esperando el momento, porque yo como siempre le digo a Jorge, hoy en día se trabaja mucho en los tácticos de esto, que los otros, está uh -huh. bien, espectaculares. Pero el fútbol ya está todo inventado ya. Claro. Cuando querés inventar, nomás lo que creo que se te va a otro lado la, <risa> la, la, la jugada. ¿Te tocó alguna vez entrenador, como se dice, entrenador de chanta, que ¿Querían imponer algo? Sí, que... no, no chanta, pero mucho. Yo, yo la verdad que me llevé. Mira que le tuve al profesor Francisco Arce, que para mí el mejor entrenador que tuve paraguayo, el mejor, lejos, mejor el mejor, mejor, mejor, mejor lejos, sabe mucho, uh -huh. está mucho, sabe. Ahora. Salió de cerro, no sabemos qué pasó, uh -huh. pero la verdad que es un gran un entrenador. Yo en algún momento tuve algo con él, pero nada de, de recriminar el laburo y el profesionalismo que tiene. Yo creo que por algo de campeón en todo el equipo que, que se fue. Claro. ¿Puede decir sí, que enseguida encuentra al club? Yo creo que no. ¿Puede club, ser Olimpio o no? club no le puede faltar? Yo creo, que, yo creo que un equipo paraguayo uh -huh. grande o medio grande, entre comillas... Si quiere hacer bien las cosas, tiene que contratar a un entrenador como él. Obviamente, cada entrenador tiene sus errores también. Todos tenemos errores. Y de los errores se aprende. Y ojalá que se le pueda dar a él también. extrañas jugar al fútbol? Sí, sí, sí. ¿No llega invitación ahí al interior para sí, jugar? Sí, sí, llega muchísimo. Tengo sí. un pequeño problema nomás en la rodilla. Estoy reforzando y, y yo siempre le digo a la gente gente. <risa> con todo respeto, lo que veo quienes juegan, me da ganas sí. de jugar. <risa> no, es, no es para de, sí. decir nada por nadie, pero la verdad, el full. Cambió muchísimo estos tiempos, la verdad que sobre todo el fútbol paraguayo perdimos muchas cosas, la verdad que muchas cosas perdimos. 10 años en el fútbol de Europa, pero cuando te tocó volver al país para ser oporteño, ¿quién inició, cómo se dio la negociación para que vengas de a Paraguay? Yo tenía un, que ahora no estaba más mi suegro, mi suegro que era como mi papá, mi hermano, mi amigo, él tuvo un contacto ahí en Cerro Porteño para venir y se dio todo. El Presidente Juan José, también espectacular, se comportó sí. yo con, con el presidente. La verdad que tengo una relación... Más allá de los profesionales... Más por el amor... Que uno tiene al club... Que uh -huh. yo sé que ese señor tiene por el club... Y muchas veces no se dan las cosas y... Al primero que le dan garrote... Es normal también... Porque el club... Cerro Porteño es un club que te exige muchísimo... Te exige siempre ganar... O tenés que ganar... Tenés que ganar... te te Y cuando perdés... Obviamente que... Muchas veces viene el palo... Pero la verdad que... Estuve muy bien los cinco años que estuve en Cerro Porteño... Te identificaste mucho con Cerro... Sí... Sí... Sí... sí hasta ahora Hasta ahora... Hasta ahora... Hasta ahora... Y, y eso, siempre digo, algún día tendré mi oportunidad de ir a dar una mano a Cerro Porteño en cualquier, cualquier lugar que sea, estoy disponible. Precisamente hoy juega Cerro contra Fortaleza. ¿Qué crees que va a ser ese partido? Eh, partido complicado, difícil. siempre con el ¿Son duros los brasileños? Los brasileños son duros. Pero nosotros perdimos ese que los brasileños nos respetaban, que mm, nos pateamos y nos hacíamos sentir. Hoy en día también nosotros queremos jugar. Uh -huh. Queremos jugar y no está mal jugar. No. pero no nos olvidemos que nosotros somos fuertes de cabeza, somos duros, corremos nos metemos y si le metemos a eso un poco de jugar yo creo que vamos a volver a hacer hoy en día nos dedicamos a jugar nomás no. y no olvidamos hacer lo que realmente sabemos hacer, uh -huh. porque no, mira que nos están haciendo goles de pelota parada en todas las selecciones, sub-17, sub-20 hasta el fútbol femenino sí. que sí que por lo visto no, no le estamos dando tanta prioridad a eso donde éramos fuertes uh -huh. realmente ¿Qué crees que le faltó a ese Cerro Porteño el 2002 en la Sudamericana cuando llegaron a cuarto de final un equipazo estaba sasa. creo que no le contra Tigres. contra ¿sí? Tigres, cuatro sí, a y la verdad que fue un lindo equipo, tenía un lindo equipo equipazo teníamos ese año y no se nos dio ese partido fue complicado fue regalamos nosotros prácticamente ¿Cómo? como, como se, se dice fácilmente regalamos uh -huh. Y vos en la sudamericana, en la copa, no puedes regalar nada, no puedes dar un milímetro porque no, no te van a perdonar. La copa, cualquier copa internacional que sea, es totalmente diferente. Bueno, eh, hablando siempre de Cerro Porteño y quiero hacerte una consulta acerca de rivales o compañeros que te han sorprendido mucho por la calidad técnica que tuvieron. Compañero más que nada, a mí me sorprendió uh -huh. mucho Fabro, ¿Qué Fabro eh, jugador... Por eso siempre como te dije hace rato, cuando me preguntan sí. de Fabro, si vamos a hablar de Fabro, jugador, vamos a hablar. Pues, si vamos uh -huh. a empezar a hablar de uno de ese chimerío, no? porque claro. eso no nos no compete a nosotros, es uh -huh. la vida de cada uno. Y no, Fabro es totalmente diferente, un jugador diferente. A mí me sorprendió muchísimo él y en su momento cuando empezó el Chico Día también. Chico Día muy bueno. No, no, Chico Día era también de otro planeta. Y sigue siendo, ¿verdad? Era cara dura a la hora de encararte sí, en el entrenamiento. Sí, sí, sí. Lo bajaba un poquito. No, no, si tenía 15 años. O lo cuidaba. No, no, no. no, no. Los primeros tiempos <risa> le bajábamos, tenía 15 años, pero era prepotente, retobado, sí. buen jugador fuerte. Sí. Pero después ya le cuidábamos porque era, claro. era el otro eje. Él <risa> <risa> le teníamos que cuidar sí. ya porque si se le les lesionaba, ese era, estaba complicado. ¿Y Fabro era bueno en los entrenamiento? No, Fabro en entrenamiento, tiro libre, pelota filtrante, centro, te pide, ponete ahí que te tiro ahí, te tira sí. ahí yo los goles que hice fue los centros de él uh -huh. y los sí. pases de él recuerdo un gol en un clásico ese sí. fue el centro de Fabro centro de Fabro sí, sí en el clásico una de preparada que yo voy atrás y me atajan y salto en el medio jugaste de volante central ese volante perdió. central sí sí qué te Fosati al no, qué te dijo porque sabes por qué jugué volante uh -huh. central yo vine en Cerro el primero los primeros tiempos jugué un partido contra Sol de América perdimos 3 a 1 en la olla uh -huh. y Fosati me dice en la reunión dice acá hay, uno, hay unos jugadores que no están preparados y, y si no están preparados cuando estén bien, vamos a, vamos, a, vamos a tener en cuenta Y me dijo a mí sí. Y yo en ese momento no jugaba Y un día le digo, profe, mira, yo me voy a la reserva Yo, yo, voy yo voy quiero a, jugar Yo me iba a la reserva a entrenar, uh -huh. a ponerme bien Porque no tenía el ritmo del fútbol paraguayo sí. Yo era muy de show que pegar uh -huh. Y acá era muy livianito Es ¿no? como era el fútbol italiano, era en ese entonces Acá se tiraba, muy livianito Entonces, uh -huh. me costó Seis meses yo estuve en la reserva Ahí, hice, ahí aprendí muchísimo con los pibes atrás de los vivos uh -huh. aprendí muchísimo y cuando porque cuando eso fue asistente, su asistente era el técnico de la reserva uh -huh. y le dijo que yo ya estaba pronto me volvió y me dijo el señor profe me dice mira, no vas a jugar de central porque atrás no hay lugar, pero vas a jugar de volante y vas a hacer esto y esto, esta es la oportunidad que tenés aprovecharla y después vemos y creo que aproveché bien y después ya era titular fijo si no uh -huh. estaba de suplente ahí de volante sí. y la verdad que me sentía muy bien el momento más lindo de tu carrera Vitruv y mi, el momento más lindo de mi carrera fue cuando debuté en la Serie A, mm. en el calcio italiano. Fue una cosa muy... recuerdas ¿Recordá, qué partió? Fue contra la Regina de Carlos Humberto Paredes. Ah, sí, sí. Hay ah. una foto que sale sí, en el mundo. Sí, ¿Fue esa? esa? Ah, ese fue. Sí, sí, sí, Ese, de, yo debuté ahí y la verdad que fue una cosa muy, muy increíble porque fue una cosa que siempre soñaste, güey. Claro. Eso yo le digo a los pibes siempre. Oh, los eh, está todo en el secreto, vos podés decir sacrificio, todo espectacular. El sueño es lo más fundamental. Al final le cuentas está el sacrificio, todo, pero el sueño está arriba. Cuando vos te sacrificas, vas a agarrar el sueño. No hay que perder el, el punto del sueño. Hay que sí. soñar y hay que motivarle. Motivación, hay que soñar y hay que motivarse. Porque si no, hay si no has jugado tres partidos te desmotivamos a los muchachos de los, mit, los mit, y ahora fácilmente se desmotivan. Uh -huh. ¿Me entiendes? Porque no. no, no eh, se olvidan del sueño que tienen de ir a Europa de repente. No, te dije, no, hay que olvidarse de eso. Uh -huh. Eso es lo que va a empujar y va a llegar a sacrificarte y a no sentir nada. Porque yo pasé muchísimo. Yo pasé. Yo vengo de una familia que vivo con los abuelos. Trabajé. ¿Estamos abuelos vivo ¿sí? o hidro Yo trabajé, trabajé, de la, de la tita albañil en el mercado. Mucho pasamos, ¿verdad? Pero uh -huh. nunca me desenfoqué el sueño. Y ese sueño creo que me llevó a donde me fui. Con la ayuda de Dios, ¿verdad? Obviamente sí. que sin Dios no, no te va a poner a un lado. ¿Y el momento más doloroso de tu carrera que recuerdes? Y... yo no sé. Generalmente, en el, en el full no creo yo que uno pueda tener más allá de las lesiones. Porque al final de cuentas, güey, estamos Ajá. vivos, como se dice, ¿verdad? Y las lesiones. No creo que haya... Momentos dolorosos, así doloroso políticamente podemos hablar, que cometiste un penal, perdiste y uh -huh. no sé, descendiste, eso no puede ser doloroso pero políticamente, pero uh -huh. nunca tuviste lesión fea. No, no, no, Nunca. No. Okay. El fútbol es el trabajo más lindo que hay y hoy en día sí que se paga mucho más. Yo ver a un jugador de fútbol como le dije una vez en Independiente Campeonato, a unos jugadores, a un entrenador le dije, nosotros estamos acá, todo el mundo está serio, se enoja, no le gusta nada." Y yo salgo de mi casa a las 6 de la mañana, veo a los albañiles musiqueando, bailando, sí. se canta, dice, y ellos tienen un laburo de 8 horas ahí reventándose en el sol. ¿verdad? Claro. Nosotros 2 horas nomás y hasta ahí... No, yo creo que... Se jugando yo, al le, fútbol. Sí, que es lo mejor. Yo sabe. siempre traté eso, siempre en todos los vetuarios que tú. Uh -huh. Alegría, casi. Hay. Si se pierde, bueno, se pierde, pero termina o no termina el mundo ahí. Ahora es lo más bromito de los sí, grupos. Sí, me gustaba mucho. Sí. Alegría, como dice Jorge Núñez, el me... entrenador. Alegría, el fútbol es alegría. ¿no? Sí. Yo no sé... ¿Qué puede tener el fútbol para que estés triste y para que, no te, que te preocupe? No sé. no La verdad que el fútbol, uno de los... Si, si Dios te dio el don de jugar al fútbol y no te divertí yo creo que hay que salir y hacer otro trabajo. No a, cada trabajo no es fácil. Uno está cada 8, 10, 12 horas ahí sentado. No, en la frente sí, en culo, ¿no? no, difícil. <risa> no, no, no, esos son trabajos difíciles. Sí. Entender, si vamos a comparar con los otros, Choferes, acá, no, no, el jugador es full, he bendecido, pero tres veces más. Por eso te dije, recién llegué tarde porque llanté y tuve que cambiar la rueda. Ahora que me dejé, a menos ruedas se cambiaron Cuando jugaba te cambiaban todo, Sí, era, era diferente. totalmente diferente. ¿Se hizo entiendo el cariño, Lincha? Sobre todo el de cerro con el que estuviste todo voy siempre a la cancha, voy siempre a la cancha. Por eso te digo, algún día, Dios quiera que se me dé la oportunidad para trabajar ahí con los chicos, o gerente, o cualquier cosa. ...en lo que pueda ayudar en el club yo... Ahora está como ayudante... ...pero alguna vez te gustaría como cabeza principal... ...sí, sí, me gustaría también... ...pero uh -huh. ahora tomo como ayudante con Jorge... ...porque Jorge sí. tiene más experiencia... ...y después... ...Jorge Martín Núñez... ...hay que aclarar a la gente... ...porque Jorge ahí Martín. Jorge Daniel también pero... ...porque como te digo... El, ...el vestuario de fútbol... ...yo estuve mucho tiempo verdad... ...y yo sabía uh -huh. cuando un entrenador hacía esto y, y... ...no quiero yo cometer el error... ...que cometían los otros entrenadores... ...hacerle enojar a los jugadores... ...hacerle sentir mal a los jugadores... ...no le va... ...no le decides frente a los jugadores ¿Alguna vez te agarraste de golpe de puño con algún compañero, un entrenador eh, en el vestuario? En, en Italia una vez, pero ah. así ligero nomás. Ah. Pero cuando te cuando te peleas en el fútbol, no, no puedes claro. pelearte porque tienes que convivir Exacto. todos los días güey. Sí. ¿Entendés? Es una, más que pelea, es un nerviosismo en ese momento. Claro, güey. sí. Lo que pasa en la cancha también en la cancha. Sí, sí. Eh, eso ley. es generalmente. Sí, ¿verdad? Porque, porque si no, después eh, eh, tienes que convivir, güey. Ya vamos a hablar de tu lado solidario ahora, Víctor Hugo, porque en la época de la pandemia fuiste noticia también, porque nosotros habíamos publicado un par de materiales en D10, eh, de tu subasta de camisetas. La subastaste, la mayoría de las que intercambiaste, grandes jugadores, Bayo, Rivaldo, Verón, Simeone, ¿la subastaste todas o te quedó alguna? No, todito, yo subaste. Todito. Yo subaste, yo... ¿No te arrepentí ahora con el no, tiempo? No, no, no, yo no... Yo subaste y te voy a decir, uh, mira que jugué al fútbol y no es que soy millonario. El fútbol no me dio no me, vivo, tranquilo, no, sí. no, pero no es que soy millonario, ¿verdad? Mm. Pero yo voy por, por el lado que, como digo, ¿verdad? Eh, un día surgió lo de la pandemia pasó y yo le digo a mi señora, mira, tenemos toda esta remeras acá tirada acá todos lados, acá son lindas, todas esas cosas, vamos a ver qué hacemos. Vamos a ver una subata y ayudamos a toda la gente. Y, y sí, ¿verdad? Y la verdad es que sirvió para mucho, para ayudar a muchas. Obviamente acá en Paraguay no le vas a ayudar a todo. Y, claro. y en Paraguay no nos no, no compete a nosotros hacer estas cosas. ¿Entendés? Por no, uh -huh. no. decirte, vos estás subastando claro. tu camiseta, después ver al presidente, el hijo al presidente paseándose en Cancún claro. con botella de champán de 50 mil dólares. <risa> no, esas cosas, por ejemplo, no tienen que, sí, tiene que pasar. Yo por, con el tiempo me dolió un poco, ¿verdad? pero como yo le digo a los coleccionistas, que le di la camiseta que uh -huh. vendí, que ayudaban... La verdad que hay muchos el, el coleccionistas muy buenos que... Más por el, por el valor de la camiseta, fue más para la ayuda de la gente. Lo que claro. ponerle, si, ponerle si costaba 5, ellos te daban 10 o 15, uh -huh. Pero es más por la ayuda. ¿verdad? Y como yo siempre le digo, ustedes se van a quedar con ese trapo. Con ese trapo. Un trapo de, sí. ¿no? Pero va a ver que al final vos me vas a preguntar otra vez a mí cómo... Claro. Yo me quedo con los sí, momentos, güey. Pues. claro, no recuerdo. ¿Entendés? Entonces... Eso lo que se colecciona, camiseta que los jugadores guardan. No, no. Yo personalmente no... No soy no, eso. No, no, no soy. Era un tiempo, pero después dije... ¿Cuál fue te... la camiseta más... Eh, no hace falta que llegue al mundo, ¿verdad? Pero la por la por la de, que se fue de, más cara. Por la de Roberto Bayo. Bayo. Y la de Fabro firmada se pagó mm, mucho. Bien, bien. más bien. por la ayuda. Ah, pagó, sí. Más que por la ayuda fue uh -huh. el ingeniero Oscar Franco. Ah, sí, sí, sí. Él, Él era... Fue, eh, algo de cerro sí, era el tipo gerente ahí gerente claro y gerente él, deportivo si sí recuerdo en el 2012 no sé. él sí. fue sí. el que ayudó bien por esa camiseta para uh -huh. eh, sin problema pero él no tiene una, una persona muy uh -huh. le estuve ahí un año dos años con nosotros una persona muy formidable es la persona que quiere mucho al club y está siempre para ayudar y es espectacular la camiseta más difícil que te costó intercambiar en aquella época a que le pediste en el partido generalmente pedías después del partido sí, o en el entretiempo antes lo ya pedíamos antes uh -huh. a uno te cambiaban sin problema todo sin problema uh -huh. la de Ronaldinho lo que me costó poco porque ese me fui Ronaldinho al... jugando en el en Milan en Milan uh -huh. ese me costó un poco porque ese me fui y le busqué en el de sí. porque justo ese partido los dos estábamos en el banco uh -huh. y cuando veníamos del túnel yo le digo a mi compañero mira ese Ronaldinho viene con su bola me voy más cerca le digo que me, si me puede cambiar su camiseta por sí. favor porque si hoy no me da su camiseta, no estamos leyendo. Y se reía a él y dice, sí. no, porque hay que pelear, no, sí. voy a pelear, no, no. Lo que sí que termina el partido y se va él al vestuario. Sí. Y yo le sigo y me me vos sea, la, la humildad y la... sencillez que tiene Ronaldinho. Y se va y me, me da el me, me vestuario, le agradezco todo y la verdad que es increíble. Pero yo siempre digo, más grande es el jugador de fútbol. ...más estrellas son más humildes, increíble. Claro. Cambié camiseta con Del Piero, con Rivaldo, sí. con Totti, ¿entendés? Y después voy a venir acá en Paraguay... un tipo que está jugando hace dos, dos meses en primera... Sí. ...te dice fracasado, inútil, sí. Pero, imagínate pues, esas cosas, por ejemplo. ¡Qué bárbaro. Yo por eso cuando jugaba acá en Cerro... ...y cuando no había bar, no ponderaba, ¿no? <risa> que venía allá... Que La respete, tenía. ...para que respete, ¿no? Porque muchas veces... Yo, por sí. ejemplo... No me voy a ir y le voy a decir, por ejemplo, a Pablo así la que ¿dónde es fracasado. No claro, tú, no, ¿tú? con todo lo que ganó. No. no se puede, sí. no se puede. Un poco de respeto que se perdió últimamente, sobre todo acá. ¿Quiénes son tus ídolos en el fútbol? Y bueno, yo Roberto Ballo, uh -huh. porque estuve con él, pero siempre me gustó José Luis Chilaber. El Chila. Sí, sí. sí. ¿Ya te a compartir compartido con sí, él? Sí, sí, ya compartí con él, sí. pero siempre me gustó de chico. Cuando Chilabé se iba para chutar y tiro libre, nosotros ya festejábamos ¿eh? Cuando éramos chicos. ¿A vos viviste la plenitud de Chilabé? Sí, sí. Yo en 98 era jovencito y era una locura. ¿eh? Te digo, cuando Chilabé arrancaba para allá, nosotros ya era... Ya, ya el asado ya se se, se prendía ya. ¿Y a nivel selección era buen líder? O sea, sí, O vos sí. siendo joven te recibía bien. Sí. No, no, no. Yo no, no, ah, yo no. no llegué a compartir con él la selección. Ah, ¿no? Ahora que después, gracias a una amistad, compartí con él y cuentas anécdotas y todas esas mm. cosas. Sí. O sea, el ídolo de Víctor Marego es José Luis Chilabra sí, sí, en el fútbol. Como, como, y Roberto Ayo, sí, obviamente. ¿no? como jugador y como personalidad que se ve, no hace falta ni estar con él en un vestuario de lo que hacía cuando uh -huh. estaba él. Eso es. Y no hay más como eso. No, ya no Ya no, no tenemos más, lastimosamente no. no tenemos más arquero con esa personalidad. Hay arquero buenos, la verdad que sí, pero con esa personalidad que daba miedo en todos lados, no hay más. <risa> Y ahora está metido en el mundo de la política, candidato a presidente, ¿cómo lo ves? Sí, he visto, he visto. Estoy viendo. Ojalá que si se le da, pueda darnos una mano al país, porque la verdad que estamos necesitando ya, realmente. ¿Te gusta puede... la política, Vitru? No, no, no. no, no Nunca me te planteaste. Tanto. No me gusta tanto, pero hay cosas que no me gustan. Por mm. ejemplo, nosotros somos dueños de la luz, por decirte, y nosotros somos los que más pagamos. Un ejemplo claro, no te digo, sí. ¿verdad? Y cosas así, ¿verdad? Un país muy... Para mí que para hoy es un país rico ya. ¿Verdad? Pero algunos nomás son ricos. El resto... tiene que pedalear, como se dice. ¿Qué le quería decir a la gente un mensaje? A la gente que se está viendo, a los fanáticos de Cerro... A los señores del diario de Última Hora, un mensaje... No, no, y... A nivel futbolístico para los cerritas, obviamente que... No hay lo, nada que decir porque ellos... Al menos cuando yo estuve y ahora, porque siempre veo la cancha... Es una... La gente del pueblo... Yo sé que no nos afloja nunca. <risa> Yo tuve adentro y sé, y estando afuera también sé que ninja cero tiene a tarde o temprano va a llegar algo ahí importante para hacerlo porque se, se merece ya y eh, ahora ya que el cero porteño llegue a algo importante. Acá hace rato tocaste el tema, pero ahora un seguidor pregunta le quiero dar también espacio. Santiago Leizamón dice ¿Qué le falta a los jugadores jóvenes paraguayos para que lleguen a la élite y tengamos más ídolos desde tu punto de vista de mi punto de vista y lo dije el otro día ahora es al revés nosotros cuando empezamos y bueno yo te digo no, no, yo no fui un jugador de élite de mundial así mm. pero me considero que algo algo hice ¿verdad? no tanto pero hice pero nosotros antes priorizábamos primero el prestigio el jugar y dejar en alto siempre el club donde está y ganar en cambio ahora creo que se, se da primero primero dinero primero al mm. dinero y no olvidamos el prestigio Total, ganaste tu dinero, tenés esto, y si ganaste prestigio, no te importa, man. Te da, por lo que yo veo, tipo, te da igual si ganas o perdés hoy. Basta que ya voy, ya te, si te mate económicamente, pues ya no, por eso no, ya no estamos peleando, man, nosotros en ningún lado. Eh, a nivel selección, ojalá que ahora se nos pueda dar, porque tenemos jóvenes interesantes. Pero si vos te pones a mirar, estamos lejos, si vos miras el fútbol europeo, eso. Claro. Lastimosamente duele decir, porque antes cuando nosotros le teníamos a chiquearse o a la Chilaver, a Cuña no, no, no, para eso, no. Est estos sí daban miedo, inciso, eh, sí. arriba, Roque con Pepe Cardoso, Pipino Cueva, dábamos miedo nosotros, realmente no tenían miedo, ahora con todo no es por nada, pero no nos no respetan matando. Uh -huh. No hacen goles de cabeza, que antes tenían que tirar un, del helicóptero tenían que tirar un <risa> ladrillo para hacer un sí. gol de cabeza. Y cosas así, por ejemplo, y se refleja también en todas las inferiores también, ¿me entiendes? Yo, yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo... Acá. El cuidado personal también. Sí, hay también, muchas tentaciones, hay sí, redes sociales, es mucho más claro, fácil llegar a, oye, a lo es mejor. Es más fácil también, pero vos tenés que saber que si no te cuidas, se acorta tu carrera de fútbol, es mm. no de, de jugar vas a jugar, pero se te va a cortar, nomás va a llegar a un punto que... Eh, físicamente o la rapidez no vamos a hacer lo mismo y te van a pasar por encima no te, te mantuviste mucho tiempo jugando profesionalmente eso eh, significa que te cuidaste muy bien en su sí. momento, esa escuela europea te sirvió sí. para ser muy profesional Y yo, pero también te decir si, si me cuidaba más iba a dar uh -huh. mucho más, no me iba a dejar tan temprano también, por eso uh -huh. te digo ¿a qué edad te dejaste el botón. Y yo prácticamente en el último tiempo tuve ruido, yo a los 30 y 36 creo que tuve dos años atrás tuve, tuve, yo, 37 para ahí uh -huh. Hace dos o tres años me dejé. ¿Seguís eh, jugando al fútbol? Ahí sí, con los perros. Pues, sí, con los muchachos sí, faltaba. Pero con los muchachos dije que iba más tranquilo. Ahí sí que hay más, pe más peleo. <risa> es verdad. <risa> pero, pero es así, nosotros tenemos que mejorar, pero de abajo también. Porque sí. yo, como te estaba diciendo, yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, que vengan los empresarios de fútbol, representantes de fútbol. ¿No te gustan los empresarios? No, no, no me gusta que ellos vengan y gerencia en un equipo. Ah, sí, sí, sí. Bueno, tiene sentido por eso. Obvio que él va a traer a sus jugadores que no están jugando claro. o no están y, va y van a salir los mejores. Uh -huh. Hoy en día prácticamente no juegan más tanto los mejores. Y eso te claro. vas a dar cuenta que hay muchas quejas. fulanito, porque menganito le trajo, que esto, que lo otro. Y mucha gente se está... Se está... Muchos jugadores se están quedando así no se le da su oportunidad que se le tiene que dar. En la sub-17 nuestra, por ejemplo teníamos jugadores de acá y se iba se mira jugadores del interior también Blas sí. el chiperito López era de sí, Barrero claro. con Florentini y eso hoy en día creo que no solo acá no claro. y acá va de un equipo ponerle va un equipo tres jugadores de, de un mismo equipo juega uno y el suplente de, de él es del mismo equipo o sea que va a jugar <ríe> ese es nombrar claro Entendés, no así yo lo veo ahora y no los resultados están a la vista me dijiste que tiene hijos varones sí. Tengo ¿Cuánto? una nena, varón, tengo dos Y dos. una nena, nena, 18 años también. ¿Le gusta el juego a los varones? El... Sí, a los dos sí le gusta, sí. El uno al el más chiquitito Más, el otro está más metido en tema de lucha Ah, lucha, no, mi amor Para deporte, qué grande Y ahí estamos ya, ya están todos grandes también ya Y vamos a ver qué pasa Qué grande, Víctor Bueno, Víctor, te agradezco muchísimo por tu tiempo Gracias por venir acá a conversar con nosotros Por los 50 años del diario Última Hora bueno, vos manejás esto porque también estás metido también de vez en cuando veo ahí en programas de radio. Siempre estás ligado al mundo del fútbol y esperemos de que sigas por Sí, aquí. sí, sí. Muchísimas gracias a usted por la invitación y cuando guste estamos siempre a la orden. Gracias, Víctor Hugo. ¿eh? Víctor Hugo Mareco conversando con nosotros en Diálogo 50 años diario Última Hora. Será hasta la próxima. Gracias.